En el video del día de hoy llamaré a mi amigo Rabito para jugar a las escondidas en Minecraft Pero lo que él no sabe es que yo lo voy a trollear colocándole cámara Me transformaré en mob e incluso crearé un pueblo falso para que me busque y no me encuentre nunca ¿Será que Rabito logrará descubrir mis trampas? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar al troll si el video te ha encantado Sin más que decir vamos con el video Ok chicos es momento de prepararnos antes de que llegue Rabito para jugar a las escondidas y pues como yo voy a hacer algo de trampita Voy a poner Camaritas por la aldea Para saber dónde se va a esconder Nuestro queridísimo amigo Me Voy a poner aquí eh, Espérate voy a utilizar el panel para ir agregando Ya tenemos rodeada Una buena zona sabes Así ya está Colocamos otra por aquí no, el ah, Estoy creativo Ahí la coloco, entonces ya curo esa zona Y solo me faltaría pues Esta zona de por aquí, ¿sabes? Voy a colocarla aquí y voy a poner Una más por acá Bueno, ya tenemos nuestras camaritas listas para despetear al Rabito en donde se va a esconder Y así ganar la prueba Del escondite Así que pues nada, no, voy a esperarlo Hasta que llegue Dos mil años más tarde Vale panito Rabito, ¿cómo estás bro? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo estaba <risa> ¡Qué si ansioso! No ¡Lo que si ansioso! Loco que me has traído aquí, lo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estás ansioso, papu. Pues mira, te he traído. Como ya te había comentado, vamos a jugar a las escondidas. Y Ay, para que, claro, sí. y para que te emociones más Mira, aquí te tengo 64 y 20 de diamante, papu Por Uy, si la llegas la. a ganar Ay, Mi pana, esos diamantes ya tienen mi nombre Yo claro. voy a ganar Pero eso si tú ganas Y si no ganas, vas a ser mi esclavo Para toda la vida, papu ¡Y premio doble ¿eh? Digo, amigo, Dale, me apunto, me apunto <ríe> Vale, ¿qué, ¿qué te parece si yo comienzo contando y ya luego tú cuentas, va? No, ok, te nomás digo que mi vale. puta es esconderme, así que prepárate Vale, está uh -huh. bien, entonces yo voy a contar por estas 50 y mientras te vas escondiendo, ¿vale? Ok, ranita, ya sabemos lo que vamos a hacer Vamos a ver las cámaras y saber dónde está el asqueroso ¿Dónde se está escondiendo? Míralo, por allá se está yendo A ver, vamos a ver otra cámara Por aquí no se encuentra él todavía Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo ¡Listo, listo! A ver, me voy a esconder por aquí el panita No se lo voy a esperar Estos 64 diamantes serán todo mío Vale, allá ya lo lejos los estoy viendo Míralo, por ahí está el asquerosito míralo, míralo, míralo, míralo, míralo Ahí está A ver, a ver, ¿a dónde se va a esconder? Ojito ya Ya sabemos, ya saben ¿Dónde más o menos se ha metido? A ver si ahí se va a quedar ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Mamá! Ok, yo creo que ya está, Britica. Hemos acabado de contar ¡50, 40! ¡Ya está, papu! A ver, vamos a buscarlo Y ya sabemos dónde está escondido, ¿no? Está en el pocito ese Así que pues nada Vamos a hacer el tonto. Como que no sabe que sabemos que está ahí escondido. No me va a encontrar, no me va a encontrar. A ver, señor Golem, ¿usted me puede decir en dónde está escondido eh, mi queridísimo rabito? <risa> Estilo, sí, no me ve. Ah, ah pues está bien, mío. Ok, a ver, voy a pedirle un <risa> deseo al pozo de los deseos. A ver, ok, pozo pues de los deseos. ¿Me puedes decir dónde está rabito? ¿Rabito? Es ¡Te he visto! ¡Te he visto, papu! Uh, no, sí, loco, no me encontraste, es ¿qué hiciste Papu, pues Es que era muy obvio, loco Se te veía la sombra y un poquitico tu brazo Y ahí está Dale, papu, entonces ya llevas Cero y yo uno Ya te he encontrado Estaba súper ¿No fácil, eh hiciste? Ay, okay, creo que A que ver, que como que eres muy blanco Para el agua y se te nota pero tengo una camisa cereza en mi camufla O me tuve que haber escondido aquí Pues nada, ahorita es tu turno para contar Y yo esconderme, papu Ok, más dale que te escondas bien porque te voy a encontrar Así que le doy Vale, a <risa> ver, <risa> me voy escondiendo Por aquí Y voy a hacer una fechoría Voy a utilizar un comando Y me le voy a meter... Eh, debajo de... Eh, voy a meterme en esta casa Y me meto debajo de la cama Y vas a decir, ¿Cómo voy a meterme debajo de la cama? Pues mire nomás, agarro este comando lo Loco, loco, y mira, mira, me volví Súper plastinoso Y me puedo meter aquí debajo de la cama y nunca me va a encontrar Ya llega aquí y no va a encontrar El asqueroso va a caer aquí debajo de la cama Y pues como es muy alto Pues no me va a alcanzar a ver <risa> Tremendo truquito, papu Voy a buscar. Uy, ya viene, a ver, a ver, vamos a mirar la cámara, a ver. A ver, por aquí no está... A por ver, aquí ahí, huele estanque de rana, debe estar cerca. A ver, tomar una pista, estoy en una casa. <risa> ok, me engañases, eh, entonces me engañases Te habrás escondido en la casa del principio, Ajá, pinche técnica sucia. No, no, no, no, no, no, no, yo no estoy por ahí, loco, ¿qué dices? ¡Wila huele, huele, huele junto por aquí, huele a junto! ¡No, ten cuidado! Oh, ¡No nos vio! ¡No nos no, no, vieron, Ranita! ¡No nos vieron! ¡Ajá, te sientes como cerdo! ¡No me engañas! ¡Eres uno de esos dos cerdos de acá! ¿Qué dices, papu? Yo me vas a esconder como cerdo si no soy un cerdo. Te pareces mucho, yo que sé <risas> Ahora colocamos este comando Y... ¡Oh! Ok, Papu, ¿dónde estás, Rabito? Estoy por acá Hola, Rabito! Papu te Se te acabó el tiempo Y voy a tocar el botón ¡Ah! y te voy a ganar ¡Ah, Rab, espérame, espérame, espérame, Ahí está ¡Uh! cuáles son tus trucos? Uy, Papu, pues no hay trucos Yo estaba en esta casita de acá y tú no me vistes Porque me camuflé súper, súper camuflos ¿Con qué te camuflas si y yo entré aquí? Claro, ¡Oh! mientras de aquí Pues yo estaba, yo estaba literalmente acá Tal vez no te habré visto Pero a la siguiente sí que te atrapo uh, ver, ya ver, a, a, a ver si te atrapas Pero ahorita tú eres el que te vas a esconder Vale, Ahorita sí va a ser mis dotes. Vale, papu, pues vete a esconder y yo voy a estar aquí contando. Vale, uno, dos. ¡Vámonos, rabito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, creo tengo un comando que me va a hacer que me esconda más fácil. A ver, a ver, a ver. ¡Listo, gente! ¡Mírenos! ¡Somos un rabito apachurrado! ¡Ja, <risa> ah pero entonces tal vez utilizó este comando para, para esconderte de la sucia. Por eso que no lo pude encontrar. ¡Qué tramposo! ¡Míralo! ¡Qué! ¡Mira, lo encontré! ¡What the fuck! ¡Estaba todo delgadito! ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Cómo, cómo? ¡Eso es ilegalísimo! ¿Cómo se sabe eso? ¡Míralo, y el lo ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Por ahí está! por ahí está realmente está ahí! ¡Mírenlo! ¡Ahí, ¡Ahí está, ranitas! ¡Está aquí escondido! ¡Está todo flacucho! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya sabemos dónde está escondido! ¡Está casi al lado de... Este, este pozo. Y es que no saben dónde más esconderse. Bueno, ahora vamos a buscarlo. A ver. Ok, papu, ya te estoy buscando. A ver, ¿dónde está escondido este sucio que ni ni siquiera habla, eh? O sea, es de lo todo calladito. Um, ¡Rabito! ¿Dónde, Pepe? ¿Y dónde estaré? Estarás uh -huh. en esta cueva. En la cueva no se vale, eh. Solo es en la aldea, eh. Ah, como que no se vale, como que no se vale. Voy a ver por aquí. No, por acá no hay nada, la verdad. No me vi, no me vi. A ver, aquí estaba escondido antes. Yo creo. A ver, yo no creo que seas tan bobito y te escondas casi en el mismo lugar de antes, ¿sabes? Claro, nunca sería tan tonto. Tú sabes que soy el conejo más icu del planeta. <risa> bro, bro, ¿qué pedo? y ¿Por qué estás utilizando <risa> ese comando? Bro. No, voy, no, no, no, ¡Vámonos! No, no, caray, ¡Que primero llegue, perro! ¡No, papu, ¡No vas a llegar de primero! ¡Voy a ser yo! ¡Voy a tocar el botón! ¡Curri, no, no! no, no. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ok, let's go! Pero eres muy tramposo, loco ¿Pero quién es el tramposo? Mira, tú estás utilizando el comando prohibido Mentira, yo no estoy utilizando nada, yo me veo normal. <risa> no manches, estás modo palillo, loco ¿Qué cuentas. Listo, Papu, ahora es tu turno de contar nuevamente. Yo llevo ganadas ya, ya tres, ¿eh? Y tú no llevas ninguna. ¡Wow! Tranquilo, esta va a ser mi primera, así que prepárate. A ver, a ver, a ver si me encuentras, ¿eh? A ver, vámonos a escondernos de una vez por todas. Este... Oh, tengo una gran idea. A ver, vamos a ponernos... Vamos a ponernos esta cosa. Y vamos a matar este golem. Vamos a matar este golem, lo matamos. Ok, lo derrotamos y me chupo el alma mágicamente. Y okay, ranita, lo que hago ahora es convertirme en este golem. Y mira, mira cómo me transformo, papu. Ahí está, ahí está. Y aquí no me va a encontrar nadie, ni él ni nada. Así que, pues nada. Ya estoy escondidísimo. Ya estoy, que play. Uy, papu, no me vas a encontrar. Yo no sería muy seguro de eso. ¿Dónde encuentras? Uy, descubrí que tú utilizas ese comando para esconderte. eh? Con que así trampas también. ¿Cómo? Yo no he utilizado comando de nada. ¿Qué dice? Míralo, yo te estoy viendo. eh Tú, si no me ves, eres muy ciego, papu. papu? Claro, estás ahí quieto yendo parando un aldeano. Eres un pollo, eres este pollo, ¿no? No, Pabo no soy ningún pollo, papu. Mejor voy a ir a tocar el botón y ya está, papu. No, no, no, no, el botón no. no, no ¡Pero que es un golem corriendo. ¿Pero qué? eres un golem? ¿Qué? ¿Qué qué, qué gol de qué? Si no me ven normal, Papu, si si soy yo. ¿Cómo que, cómo que normal? Mentira. Ay, ay espérate que ¿Te te va a tocar el Vamos, vamos. Ahí estamos. Pero Papu, ¿cómo? cómo que me dices como un golem? ¿Estás soñando? Si yo no me he transformado en nada. Amigo, No me he comido esas zanahorias que alucinan, loco. Y yo te vi corriendo como golden, así que... A ver, yo creo que te falta un poco de dormir, papu, porque estás todo perdido. Pero no sé, sigo sospechando de ti. Algo aquí no es normal. Me están... Me están vale, mira, mal. mira, para que veas que soy tremenda buena gente, voy a hacer que me vuelvas a encontrar, ¿vale? Ah, eso me gusta, eso me okay. gusta. Nos vamos a contar esta ronda y pues me encuentra, ¿va? Okay. Te una rosita, papu, para que te, sí. te, te, te dé fuerza Vale, vamos, cuéntale Ok, ranita, ahorita lo que vamos a hacer es algo magistroso Vamos a copiar toda la aldea Y la vamos a pegar por ahí a lejos Y entonces va a estar buscando en una aldea Que, que, que, que no es real, ¿sabes? Que vamos a copiar de por aquí Y nos vamos lejos, lejos, lejos Para copiar lo otro Míralo, allá, allá está el sucio contando Ni siquiera me escucha ni nada Él está contando ahí tranquilamente Y no se entera de nada Ahora, solo nos falta poner copy Y esto lo vamos a poner Por acá alejadamente A ver, que no se vea la otra aldea eh, Por aquí, por aquí está bien Por aquí está bien habíamos vamos a poner acá y colocamos... Pasto. Vale, ranitas. Ahora lo que voy a hacer es colocar estas cosas por acá. Por cero? Tengo que sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ahora yo voy a encender esta cosita de acá Vale, y lo que voy a hacer es que va, voy a esperar a que él salga de aquí Y yo rápidamente me voy a meter acá Y ya voy a estar dentro de esa casa de ahí Ok, me coloco... Este comando Y pues ya estoy aquí modo aplastadito Así que nada pero Ahora solo procedo a esconderme aquí Y él no me va a notar Así que pues bueno cuenta? ¿Listo? Ya está A ver qué play on time? Estoy escondidísimo Papu Uy, ay, Te voy a encontrar esta vez Puedes es irme aquí Para hacer esto Recién Ahí. me di cuenta loco ¿Por qué hay cámaras? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Con razón me encontrabas! ¡Pinche sucio! ¡Tenías cámara! ¿Qué dices, enviándome? papu? Ok, lo que hice ahorita fue quitar los portales para que no sospeche nada Y yo me voy a meter a la casa y voy a presionar el botón Ya verán, aquí me meto y ya está ¡Oye, Rabito! ¡Ven, asómate! ¡Espera, espera! ¡Aquí hay algo raro, Kipling. ¡Soy yo! Esa, ¡Esta tierra es más oscura! ¿Qué, qué está pasando? Eh, no, no pasa nada, Papu Ven, ven, ven, ven, rápido a ver, a ver, voy, voy, voy, loco ¿Qué puso, ¿Qué puso, ¿Qué pasa? Papu, ¿me estás viendo? Voy a tocar sí, sí, rápidamente sí, sí. el botón ¡No, no, no, no, no loco, loco, loco. ahí está! ¡No, loco! ¿Cómo que lo tocaste eso? ¿Qué hiciste, es loco? Algo aquí no me cuadra, hiciste es trampa Pero si yo no he hecho trampa ¿No ves que no tengo nada en la. Bueno, tengo tengo una espada, pero no he hecho nada Tengo hierro Ah, no, no, de precisión no, a cámaras, Tenías no. un comando raro que te hacía enano O algo así, yo qué sé ¿Qué? Pero si no me has visto así, modo enano. Si yo sí. los comandos no están, no están autorizados para ese escondite. Tiene que ser súper legal. No, y yo ha no. sido legal tú, no, eh. Mira, te voy a mostrar que aquí hay algo raro, loco, porque yo probé la tierra y sabía diferente. Me ¿Eh? ¿No preguntas por qué la probé? ¿Cuándo? Pero, Pero mira, probé... es que es diferente. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Uy, ¿Pero, pero es si es estamos en el pueblo en los... real? No, no, no, Andy es la tierra en ah. lo oscuro. A ver, ¿sabes? ¿a qué la pruebo? ¿Qué? Ah, ¿Eh? ¿Pero si.? si ¿sabes? ¿Igual hemos estado en no? esta tierra? ¿Qué dices? Ah. Oh, no, no, no, no me engañes, estás haciendo trampa Renuncio, no me gusta esto No, pues Papu ha sido el perdedor y yo me voy a quedar Con estos diamantes Diamantes, espérate, ¿y ese cubo qué era? ¿Eh? ¿Espérate, y eso de las cámaras, qué es? Eh, Hola, No, no Papu, triste? no, es no nada, Papu No me hagas